¡Bienvenidos a Marihuana Now!, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¡Hola compas! Hoy nos vamos de aniversario a Valencia. Rift Club celebraba sus 4 años de andadura con un encuentro lleno de buena música, buen rollo y mejores humos. contentos de poder celebrar el cuarto aniversario. Eh, después de dos años de pandemia que no podíamos haber celebrado, pues al final lo hemos conseguido con mucho esfuerzo. Estamos muy contentos de la gente que ha venido. Hemos estado haciendo esta mañana las charlas con el gabinete de Brotons, Hemos tenido unos cuantos stands ahí de Dibles, de la prensa del cultivar, en el stand del Riff. Los de Barcelona legalicé, hemos tenido mucho apoyo, estamos muy agradecidos y nada, que estamos haciendo ahora los conciertos del, del Wesley, el Siva, el Grosso y muchos más. Muy buenas, familia, aquí estamos, ya sabéis, ha sido 4.20. Aquí hemos venido hoy como artistas, como músicos y nada, a poner un poquito de musiquilla entre los demás artistas y a poner mis vibras verdes. Y nada, pues muy contento de estar por aquí. He visto un ambiente muy guapo. Y nada, Valencia lo que tiene. Valencia siempre representa, mediterráneo, caliente. Un placer, un saludo a toda mi familia y compañeros de Marihuana Televisión y nos vemos en la siguiente. Muy contento de cómo estamos pasando el día y muy agradecido de poder celebrar este y muchos más. Buenas, saludos amigos, estamos aquí en la fiesta del Club Riff, el cuarto aniversario, eh, me lo he pasado increíble, el lugar está eh, súper bueno, tiene mucho espacio, buen sonido, eh, lo hemos pasado súper bien, fumando cosas súper ricas, eh, saludos para los amigos de Marihuana TV, así que síganlo ahí, Mapuche Sound desde Barcelona, Chile, Conexión, mucha suerte, bendiciones. Boom. que la gente está animada y que quiere eventos como este, pues nada, eh, el año que viene con el quinto aniversario eh, os podemos decir que van a salir cosas muy bonitas, muy fuertes y ya veréis, muchas sorpresitas. Un saludo a Maneibuna Televisión, al cultivar, a Maneibuna hasta eh, a Style bikers y a todos los que habéis hecho posible este día. Muchísimas gracias. De aniversarios también sabe la histórica Asociación Madrileña Amec, que el próximo fin de semana celebra su vigésima quinta copa, la más antigua de España, 25 añazos. Ahí es nada. Con esto terminamos por hoy. Y recordad, ya está publicado el último Marihuana News, el 126, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!